Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal, bueno, bueno, bueno, día de transición, día tranquilo eh, después de los dos días anteriores con esos meneitos y bueno, pues con dos velas verdes muy, muy buenas pues hoy un día de reposo, pero con muy buenas noticias, excelentes noticias porque está pasando algo importante, muy, muy importante en fin, eh, vamos a ver cómo está el mercado, ¿vale? Eh, decía Thomas Jefferson que, que creía que los sistemas bancarios eran más peligrosos que los ejércitos mm, se ha demostrado que así es, en fin, como decía sopo, compensa estar preparado contra el peligro así que vamos a ver cómo están los mercados, venga, comenzamos Bonita. compra el curso de mi abuelo eso compra el curso de su abuelo que está muy muy barato y está a un precio que no vais a volver a ver seguro eso es seguro en fin eh, cosas datos importantes bueno primero sp500 de capa caída pero con una importantísima recuperación vamos a verlo en una hora Pam, a lo largo de estas dos últimas horas que se están comiendo, ay, todas desde la apertura. La apertura, nos hemos ido para abajo y de repente, pim, pam, toma la casquitos y lo que te rodaré morena. Vamos a ver si esta vela de una hora termina por encima de estas, es súper importante para luego, pues tranquilamente seguir. No sé si va a ser capaz de pasar este máximo relativo anterior. Eh, bueno, si hiciese un hombro, una cabeza lo luego hiciese otro hombro y alise, Bueno, esto es un puzzle. Y además esto es una hora que, bueno, en realidad es poca chicha, pero, eh, bueno, en cuatro horas tenemos una vela que abraza a la otra, le queda mucho porque, claro, esta vela de cuatro horas lleva solamente media hora, entonces, bueno, mmm, tampoco nos dice mucho. Pero la vela de diario, si termina verde, sí nos puede decir bastantes cosas. ¿vale? Incluso terminando rojo como está, nos podría decir muchas cosas. Pero bueno, si termina verde y un poquito más mamartillada, más martillo, quedó allí eh, la pera limonera. vale, eh, Es una buena vela. Es una buena vela para haber marcado una especie de <ríe> doble <ríe> suelo. Aquí, bueno, intentar ir a hacer una, la W, vale, la famosa W. En cuanto a Bitcoin, respecto a esto, bueno, pues ahora... Vamos a irnos a una hora. Lleva tres horas de subida, un poquito mejor que, que se ha comportado ese pequeñito. Pero claro, aquí ha tenido otras tres de bajada importantes. Uh, bueno, vamos a ver esta que nos está queriendo rematar otra vez para apoyarse. Eh, que el resultado realmente de todo este movimiento ha sido, voy arriba, paso la Rose Line, resistencia. Me vuelvo por allá ahora en ella, ¿vale? Vuelvo otra vez a ir arriba, pero estos tres soldaditos, los mismos, nos marca que nos dice pum y me vuelvo aquí. Y esta configuración sería una configuración de continuación bajista, ¿vale? Es decir, que nos podría llevar a buscar o bien quedarse aquí, que podría ser, ¿vale? Pero lo normal es que en el medio y no muy corto placito pues nos llevase a buscar la zona de los 28 y medio, inclusive venirse un poco más abajo. Eh, aquí otra vez a intentar tocar la zona de los 28 250 más o menos vale pero a ver esto es muy relativo porque estamos hablando de una hora lo que afecta a una hora en cuanto a las cuatro horas lo ha hecho perfecto volvemos a lo de siempre no resistencia importante la pasamos nos apoyamos en ella vamos a volver a probarla por lo que parece que quiere hacer ahora dónde nos hemos quedado ping justo en la línea de tendencia ahora, ¿qué es importante para el siguiente paso? hacer un mínimo ascendente vamos a irnos a realidades, ¿vale? no a puzzles mentales ni nada por el estilo en el corto espacio de tiempo, en estas velas de 4 horas tenemos mínimos, máximo ascendente, mínimo, máximo ascendente vamos a ver que haga otro mínimo ascendente para buscar la ruptura de la línea de tendencia con otro máximo ascendente ¿Vale? Igual que buscábamos aquí, es decir, aquí cuando hemos buscado un nuevo máximo, buscábamos la ruptura de esta línea de tendencia, ¿vale? con un máximo ascendente, y lo hemos conseguido. Bueno, pues el siguiente paso es esta línea de tendencia, ¿vale? hacer eso, un mínimo que sea ascendente, quizás apoyarnos en esta línea que hemos roto, y, bam, ir a romper, rompiendo, buscaremos hacer... Eh, pues por lo menos irnos a esta zona de los 29.663, aunque yo creo que el objetivo sería la zona de 30.000. En cuanto a 4 horas, si nos vamos a diario, volvemos a estar nuevamente dentro de una estructura con mínimos, máximos, mínimos, máximos, toda esta zona de máximos, ¿vale? igual que aquí hizo 2, pues aquí ha hecho 2. Ahora, podemos buscar un mínimo en el punto X que sea, para mí, el punto ideal sería venirnos a la zona de 25.000, con la línea de tendencia, respetándola, siendo muy respetuosos con ella, pero ahí. Eh, en este caso, luego hay dibujos en los que esta línea de tendencia viene simplemente desde aquí, topa eso como máximos y topa desde aquí a los cuerpos, ¿vale? En vez de las mechas, ¿vale? Y viene aquí, no deja de ser un canal paralelo, quizás con mucha abertura aquí, pero bueno, podía venirse a tocar igual la zona de 25. Sería perfecto, sería genial, sería estupendo, sería fantástico. Eh, bueno, serían muchas cosas. Ahora, eh, visto esto, vamos a ver eh, análisis desde puntos de vistas más sencillos, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces eh, nos liamos, empezamos a poner muchas líneas. Yo esto, ya sabéis que es, es mi, mi gráfica, la mía, la que yo utilizo como norma general, pero siempre tengo, al menos como poco, una gráfica más, ¿vale? Siempre. Eh, a esta le puedo abrir el all -one, ponerle las medias móviles para ver en qué punto estamos, el, cuando me interesa o cuando no, ¿vale? Para evitar chupa que chupe recursos el navegador, pues los enciendo y los apago, igual que el volumen horizontal, ¿vale? Lo enciendo y lo apago, eh, y ya está, no tiene, no tiene más. Eh, otra gráfica, desde otra perspectiva, muy sencilla. ¡Pum! Hace tiempo que la hicimos. Y marcamos los puntos de pivote, los puntos de máximos, en su momento, a los cuales pensamos que en un momento dado podría llegar la criptoprimavera, ¿vale? Los máximos, que era este punto de pivote que hay aquí. ¿Pienso yo que va a llegar ahí? Yo no creo que vaya a llegar ahí. No lo creo. Yo creo que vamos a llegar más, más bien a estos puntos de apoyo, a la zona de 35. Y ahora eh, iremos viendo. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues por, por lo que tengo marcado ya anteriormente en, en mi otra gráfica. Pero, de una forma muy sencilla, podemos ver todo este movimiento en los escalones que ha tenido. ¿Veis este apoyo que hay aquí? Con esta zona que hay, tenemos aquí de noviembre del 20, como son esta zona de mínimos, ¿vale? Los ha respetado. Con lo cual, ya tenemos bastantes datos. Ahora, esta zona de este máximo, que fijaros que aquí tenemos una muesca, también en pero tenemos este máximo y este máximo, todavía no lo hemos probado. Eso quiere decir que lo vamos a probar, tarde o temprano lo vamos a probar. Entonces hay que estar preparados para cumplir con esa regla que el mercado suele eh, prepararnos. ¿Podemos ir más abajo? Por supuesto que sí. ¿Vale? Por supuesto que sí. Para mí, la zona dulce es este punto de que hay aquí en zona 21 y medio, 22, ¿vale? Más o menos, eh, creo que, que sería guay. Pero bueno, eh, tenemos que contar de momento con una realidad, que es la zona de 25, la cual no hemos probado, y que yo, yo pienso que probaremos. ¿vale? ¿Por qué? Porque de momento no hemos sido capaces de solventar este punto de pivote que tenemos aquí, porque estamos en una zona que ha sido de muchos apoyos a lo largo del tiempo. ¿Veis? Apoyos aquí, apoyos aquí, aquí, aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, y aquí al final lo perdimos y nos hemos ido de to gel Yo no sé si acordáis de una época hace antes del quinto invierno en la que ciertos personajes por lo digo, por llamarlos de alguna forma hablaban de un superciclo de que ese iba a ser un ciclo fantástico y que los mínimos ya se habían marcado aquí que eran los, la zona de 29.000 29.000, 30 30.000 eran unos mínimos de no retorno porque estábamos en un superciclo en el cual se iba a seguir hacia arriba pues ya habéis visto que no ni de coña, ¿vale? Los ciclos cumplen, cada vez, evidentemente, son más suaves, ¿vale? Pero de ahí a esos superciclos que se estaban inventando, porque no sé, no sé qué confluencias estelares eh, <risa> se podían cumplir, eh, bueno, pues no. A ver, que todos nos equivocamos, eso es evidente. De ahí a inventarnos cosas raras, pues, pues, no, pues no. Ojalá este que venga sea un superciclo, de verdad. ¿Vale? Y podamos decir, oye, pues no hemos caído unos mínimos tan apagullantes como antiguamente, y sin embargo, sí ha habido una mmm, toma por parte de todos los mercados eh, de Bitcoin se, y se utiliza y, se, y es fantástico. Es posible, es, es más probable que en aquel entonces, que, la, que aquel entonces era el año 21-22, que <risa> hace dos días. Pues sí, es pues más probable porque cada vez hay más jugadores y se está poniendo a Bitcoin en un punto muy interesante punto que no estaba en ese momento eh, y, y anteriormente mucho menos ese momento empezaba a vislumbrarse pero ya hemos visto cosas muy interesantes de cómo se ha comportado el mercado eh, como la gente cada vez o los inversores no la gente vale la gente no tiene puta idea pero los inversores sí cada vez eh, están teniendo mucho más en cuenta eh, bitcoin para la hora de incluso refugiarse en él temporalmente les está saliendo bien y, hombre, algún día les va a pillar a la contra. Igual que nos pilla a todos, ¿vale? Cuando esto de repente haga un cataplón importante, nos va a pillar a todos. O a prácticamente todos. Esto es normal. Para eso están los stops, para eso está el control de gasto. Vamos a, a controlar muy bien ese riesgo en el cual nosotros nos metemos porque si no nos van a meter una buena bofetada. Yo creo que muchos de vosotros ya las habéis vivido. Con lo cual, oye, vamos a controlar bien ese riesgo, ¿vale? Entonces, bueno... Eh, ¿qué pasa con nuestra vela de diario en Bitcoin? Pues bueno, es una vela un poco indecisa que a ver si tiro para abajo, pero bueno como nuestro estos días. entonces este análisis muy simple y luego un análisis tipo como el que hicimos, también bastante sencillo sin tanta parafernalia, midiendo bien los puntos Fibonacci en los que podemos ir, tenemos el TP2 que está aquí arriba entre 33 y 34 y medio y eh, ya sabemos que tenemos un gap importante en el futuro del CME en la zona de 35 si nos vamos a diario eh, pues, bueno, tenemos, eh, lo tenemos aquí arriba, ¿vale? Ya tenemos ahí un gap, entonces, bueno, pues si cumplimos con él, pues fantástico. Llegamos, tapamos el gap y no, ya nos vamos a hacer ese retroceso a la zona de 25, 22, la que tenga que ser, que no sé exactamente cuál será, pero, bueno, que ya veremos a... Lo estaremos muy atentos y como vamos a ser muy flexibles, como siempre, bueno, pues curaremos primero que no nos pide a pie demasiado cambiado, con mucho riesgo, eh, como os digo siempre... Mmm, a medida que el precio sube, mi confianza baja. ¿Y qué sube también a medida que el precio sube? Hay amigos, los cortos de Bitcoin. ¿vale? La presión bajista va poco a poco. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, y cuando nos queremos dar cuenta, rompe una zona importante. ¡Pam! Se viene, por ejemplo, a esta línea de tendencia que ha sido resistencia, soporte, soporte. Aquí fue resistencia. Bueno, pues se nos viene aquí, ¡pam!, nos mete un pepino hacia el mercado, ¡ras! Y dices, ¿qué ha pasado? Si yo acabo de llegar, soy nuevo, pues me ha pillado. Nos pasa a todos, ¿vale? Esto es algo que es normal. Eh, bien, en cuanto al BLX, ¿qué nos indicó en el día de ayer? Pues otro día verde, que te quiero verde, con bastante movimiento y con más volumen. Tampoco fue el volumen una maravilla, una pasada historia aquí de morirte. ¿Vale? Como dije ayer, las velas de cuatro horas, pues bueno, no fue, era, pero pasó algo importante. Aparte de que subimos y que el volumen tal, ya se confirmó que hemos hecho el retroceso a 50 vale, de R6 y empezamos a rebotar. Esto es bueno. Si lo vamos al semanal, veremos que estamos por encima de 50, estamos aquí tonteando un poquito y nuestro objetivo es llegar a la zona de 70. ¿Vale? Para mí, mi, mi, mi, mi dibujo, que yo dibujé aquí, aquí sí de, de forma guarra, con una especie de doble techo aquí en la zona de 35 y pico, bueno y luego ya una caída, yo la dibujé hasta la zona de 20 y medio, no sé si llegará ahí, ojalá. Eh, esto quiere decir que yo no mmm, contemplo ninguna posibilidad de que el mercado pueda ir ahora a la zona de 45 en un momento dado porque se vuelva loco y para nada. Pues, sí que lo contemplo, ¿vale? Sí que lo contemplo. Por eso siempre hay una parte de mis trades que yo dejo ahí. De hecho, ya sabéis que estoy al 35%. Volví a bajar al 30%, luego volví a comprar. En estos movimientos que hemos tenido, eh, otro 5%. Ese 5%, bueno, en realidad eso está en beneficio todo, pero que, que el 5% sé que he comprado está en beneficio. Bueno, pues eh, va, pero vamos a tener paciencia para ver si madura un poco más. Si no madura, pues me desharé ese 5%. Si veo que no hay... Vale, ya sabéis que aquí hay tres líneas top a tope, es decir, yo le pongo un stop a ese 5% extra que compré, que no tenía pensado comprar, pero si me va arriba y veo que rompemos la zona de 30, pues seguramente meteré otro, ya lo dije, meteré otro 5%, pero hay que romperla. Cuando la rompa, cuando la cosa pase, ¿por qué? Porque el siguiente objetivo está un poquito más arriba, está ya en 32-33, que es el TP que tenemos marcado. Entonces, poco a poco voy, cuando llegue a estas zonas, tener por seguro que si llega, ¿vale? que venderé ese 5% y ese otro 5% que haya metido, y si he metido otro 5% más, también lo venderé. Me quedaré en un 30%, o incluso en un 25%, y si veo que ya la cosa empieza a irse para abajo, pues posiblemente, de lo que compré aquí abajo, venderé el resto de beneficios, y ya iré a comprar a zona de 25, 22, 20, la zona donde baje. Con paciencia. Y ahí sí meteré mucha chicha, ¿por qué? Porque lo que espero es que después... ¿vale? Igual... ¿Qué pasó? En este cripto invierno tuvimos una subida, cripto primavera, retroceso, el COVID no lo cuento, y a partir de ahí, brrr, ¿vale? a dejarlo tranquilamente. Evidentemente, con ese equilibrio de cartera en el cual, cuando las vacas están flacas, a ver, suelo bajar bastante mi mm, riesgo en trading, pero cuando empiezan a subir, ¿qué hago? Pues un 60% va a largos, incluso a un 70%, y entre un 20% y un 30%, a trading, con un 10%, pues eso digo 20-30, que suelo guardar de liquidez, para esos retrocesos aprovecharlos, pero para eso está también lo que metes en trading, ese 30% que metes en trading, tiene que, que, que equilibrarse bien, ¿vale? Entonces, eh, si lo equilibras bien, guardas dinerito para cuando vengan las oportunidades punto pelota entonces, pero eso, como mínimo un 10% en liquidez, sí, porque luego viene un retroceso, y los retrocesos en un ciclo alcista que nadie se confunda, es decir no, es que esto empezó a subir, pero fijaros. Uno, 18%. Otro, 21%. Otro, en una semana, 15%. Otro, 3 semanas, 30%. Otro, 26% en una semana. Otro. 51%. Entonces, que nadie se haga puzzles de que esto cuando empieza a subir no hace más que subir y que no le va a entrar el canguele porque os va a entrar el canguele seguro. Después de esta primavera esta pequeña subida, bajada, 53%, un poquito más, pero bueno. Entonces, no nos hagamos puzzles que luego cuando cae un 20, un 30, un 40 o un 50%, nos entra el apretón y tenemos que ir al váter rápido, rápido, rápido. Así que bueno, eh, tenerlo muy en cuenta, estar preparados, ¿vale? Lo que decía antes de Sopo, que compensa estar preparado contra el peligro, porque lo que buscamos es rematar la faena de todo lo que hemos estado construyendo a lo largo de estos meses, ¿vale? Rematarla en este movimiento, ¿Vale? en este retroceso posterior, porque bueno, estamos subiendo, ¿cuánto llevamos ya de máximo? ¿Cuánto hemos subido? Hemos estado en Un 99%, pues, un 100%. Es decir, hemos subido un 100% y no vamos a retroceder. ¿Alguien piensa por algún, no sé, que por algún motivo eh, estelar no vamos a retroceder? Si yo me hago un retroceso de FIBO, en este punto, ¿vale? Pues fijaros cómo el 0.38 me está coincidiendo perfectamente con la zona de 25.000. Y la zona Golden Pocket, está en la zona de 21.000 entre 21.000 y 21.500 entonces pensar que ni siquiera el 50% va a caer a 23.000 y pico, me parece un poquito atrevido después de las hostias que se mete el mercado ¿vale? Entonces, bueno, yo qué sé, y bajar fijaros, a la zona más grande a Golden Pocket, que fijaros que pilla aquí una zona muy interesante justo el punto de pivote que yo digo ¿vale? ¿qué porcentaje sería de caída? Bajar aquí a este punto que yo digo, un 31%. ¿Os parece una caída muy grande? Pues no lo es, ya lo hemos visto. No lo es. Así que yo respiraría aprovechar, evidentemente, pero estar preparados, porque en cualquier momento hay que hacer clic y si te pilla a contra, pues a, a asumir pérdidas y si no, pues oye, pues los beneficios y ya está. Porque si piensas que este retroceso, no sé si aquí, aquí o aquí, no se va a producir. Te equivocas. Eso es lo que yo pienso. Si alguien tiene algún argumento en contra, bueno, pues yo encantado de escucharlo, ¿vale? Seguro. Bien, dicho esto, ¿qué tenemos aquí? Ethereum, que lo está haciendo también bastante bien. De momento, bueno, pues aquí acumulando en la zona por encima de la zona de soporte o de resistencia antigua soporte actual. Es una zona, vamos, más que, más que histórica. Así que bien. Por otra parte, aquí tengo que irme, quiero ver uh, este el Total Market. Total Market, que está hoy cayendo un poquitito después de estos dos días que ha habido un poquito de subida, pero con la dominancia de Bitcoin subiendo. Está, está tremendo. Está tremendo. Entonces, Total Market baja, dominancia de Bitcoin sube, altcoins sufren. ¿Vale? Eh, por eso insisto, altcoins yo hasta después del verano no las, no las toco. Y por su parte, el dólar index, bueno, pues ya está ahí tocando la zona de 101. A ver si la si la pierde, yo creo que si sí la va a perder. Y ya tendremos que marcar. Una zona un poquito más abajo. Este punto de pivote es importante y posiblemente lo pierda en, en, en base a la zona de 99,520. Eh, más o menos, ¿vale? 99,5. Vamos a marcarlo, vamos a dejarla aquí marcada, que las cosas no son, no son casualidades, ¿no? Las cosas más o menos se, se compren. Estos máximos con estos apoyos que hay aquí. ¿Cuál es la siguiente zona en la que, bueno, pues podría hacer un drop eh, y venirse abajo. Eh, bueno, pues algo que, sería, que no sería algo anormal, ¿vale? Veis eh, es que coincide con este punto que hay aquí de pivote, con este otro puntito que hay aquí. Entonces yo creo que es una zona interesante y que, oye, pues al euro le va a venir bien. Y ya os digo, un dólar más barato, pues eh, todo el tema de importaciones, petróleo y demás, mientras se mantenga así, no se siga desdolarizando el mundo, eh, bueno, pues nos ayudará un poquito. Por su parte, las altcoins, como hemos dicho, pues sufriendo, evidentemente, es normal eh, con esa... Dominancia de Bitcoin subiendo y el mercado bajando, pues el dinero se está yendo a Bitcoin, aparte de irse a Stablecoins, evidentemente. ¿no? Eh, la parte más positiva, vamos a ver a quién tenemos. Eh, bueno, eh, Kratos, que lo contamos más bien poco, eh, de hecho debería quitarlo, pero bueno, lo dejo por, por, por ya, por, por, por costumbre. Eh, Rad y los cortos de Bitcoin son los que están en, ¿vale? en, en liza con los primeros Badger, que bueno, pues ahí está, y TKV, bien, por TKV. Bit to Me, subiendo un 4%, bueno, subiendo, recuperando, eh, Matrix igual, recuperando un 4%, DAG, buen proyecto también, FIAR también, por aquí también está velas a 2.80 y ya vemos que ya poca leche de beneficios y ya entramos en zona roja enseguida. Vamos a irnos a la parte de perdedoras. ¿Quiénes están sufriendo más? Bueno, los library gates, hasta que hagan ahora el pepinazo, porque ya han, ya han perdido el, el centavo de dólar, pues ahora tendrán que hacer esa subidita que suelen hacer. Eh, Idex, que pues después de las subidas que llevan, es también bastante normal eh, que, que sufra un poquito, porque joder, es que ya un pepinazo, ¿cuánto lleva desde este punto? Ha estado subiendo un máximo del, a ver si me deja verlo, ahí, del 153%. Entonces, bueno, si esta vela anterior eh, ha sido una subida de un 20%, pues que en esta baja un 7,5%, tampoco creo que, que sea como para decir, ¡ay, Dios mío, qué desastre! Pues y INJ un 6 y pico, Verstx también un 6%, y bueno, pues eh, Rose eh, también la tenemos por aquí en torno al 5%, Ajix Audio 5%, Gala Games un 4,80%, o sea, están retrocediendo eh, bastante, están retrocediendo bastante, fijaros... Eh, Gala Games, en... Pues bueno, lo normal, ahora mismo los 0,3, ¿vale? 3 centavos de dólar. Y. No sé, pero quizás no sea mala compra. Quizás no sea mala compra, depende de cómo estemos en RSI. Porque claro, ya sabemos que a partir de aquí va un poco para pero. Mmm, vamos a marcarlo. Quizás no sea mala compra. Me voy a poner una alerta ahí, un poquito más arriba. Aquí 0,31 me la voy a poner a ver no funcione según lo previsto o se da que los cálculos se van a ser una escala na, na, na, na, me da igual Vale. cuando tenga que ir a ese precio que me lo des el precio es el precio, sea la escala que sea eh, ¿qué más tenemos por aquí? REN eh, DOM, Ajix, MINA, CIRUS FED, también anda por aquí pero perdiendo tres, ya hay bastantes por encima del 3% está habiendo un poquito, un poquito de sangriña eh, y yo quería ver Cardano, que la tenía ahí en línea, para ver... Uy, me voy yo de... Nada, aquí está. ¿Por qué quiero ver Cardano? Porque quiero ver puntos. Puntos lo tenemos aquí en la línea de tendencia, 0.36, ¿vale? Pues podría ser una buena zona, pero no le veo que tenga nada que lo sostenga horizontalmente. Entonces, claro, quitando esta línea que fue un apoyo, fue aquí resistencia, aquí se volvió a apoyar al romperlo, aquí igual, pues esta la vamos a ampliar, la vamos a traer para acá, ahí, porque puede ser una zona si pierde la línea de tendencia interesante, pero yo creo que se vendrá la línea de tendencia, con lo cual, eh, igual, me voy a poner aquí en 0.36 y pico, 0.36, una alerta en cardano, ¿vale? porque, bueno, yo creo que, que puede estar... Puede estar bien si nos rebota aquí, si no pierde la línea de tendencia pero necesito saber si, no, si me levanto por la mañana y me ha saltado la alerta, pues mejor que si lo tengo que buscar. Eh, bien, pues poco más que añadir, chicos, chicas, eh, está Bitcoin pues aquí intentando terminar un día más o menos decente, sin perder... Eh, nuestra querida Rose Line eh, si no lo hace pues será fantástico será genial y si lo hace pues no, no nos queda más remedio que esperar a ver si esta línea de tendencia hace de soporte de momento es lo que ha hecho, la propia línea de tendencia ha sido el soporte, vemos la vela de cuatro horas como perfectamente ha ido ahí y ha rebotado esto no quiere decir que ahora no tengan que probar la Rose Line, incluso un poquito más abajo. Ya veremos a ver si esta zona no se enguarrina tanto y ya es capaz de buscar. Pero ya os digo, es que el volumen, a pesar de lo que pasó ayer y antes de ayer, tampoco ha sido ninguna maravilla. ¿vale? Si lo vemos en el BLX, eh, tres cuartas de lo mismo. O sea, ayer bajó el volumen. No, no, no, no. No está... Bueno, esto es semanal, perdón. Ay, ayer subió. Ayer subió el volumen, pero no es un volumen extraordinario. El volumen de esta subida, sí, bueno, pues se hizo notar el volumen, pero aquí, a pesar de haber ha habido tanta volatilidad, eh, no, no, veis que estos movimientos sí tienen más volumen, estos movimientos sí tienen más volumen. Ahora, de momento, lo que estamos haciendo es, bueno, pues lateralizar en todo este rango eh, horizontal y más allá de eso, a lo que necesitamos ahora es hacer un máximo ascendente. Con la vela de hoy, si nos quedamos ahí un poco tontos, pues todavía estamos ahí, pero lo importante es no perder el mínimo de los 28, más bien, que tengo ahí, no perder los 28 al cierre, al cierre, eh, y bueno, pues poder hacer un mínimo ascendente eh, y hacer un máximo. Por lo menos que llegue a la zona de 30. Vamos a ver si somos capaces y a partir de ahí a seguir evolucionando como los Pokémon. Así que chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela. Guardar liquidez para las oportunidades que han de venir y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.